Creamos muchas situaciones de, de gol, no pudimos hacer más que uno, eh, pero me parece que esta parte de, de, de, de empujar, de buscarlo, de la disposición de ellos volvió, volvió a estar presente eh, y desafortunadamente no se, no se concretó. Respecto a lo del arbitraje que dices, pues esas son cosas que se quedan ahí en la, en la, en la, en la cancha en realidad ¿no? y que ustedes seguramente o, o, o analizaron o vieron de desde su óptica que es bien distinta a la que tenemos allá abajo en Canchano. Cristian Padilla. Bueno, Cristian Padilla, buenas noches. Eh, en este momento a tu llegada a, a dirigir a, a Santos y como están las cosas cuando dependes de resultados de otros equipos y además de, de tener que ganar todavía para poder de alguna manera eh, amarrar de clasificación. ¿Sientes que el objetivo no se cumplió en este momento a tu llegada a Santos Laguna? ¿Sientes que ya está prácticamente eh, perdido el objetivo? ¿Qué tal, Cristian? Cuando nosotros en fecha 7 tomamos al, al equipo, me refiero al cuerpo técnico institucional y yo, el encargo fue muy claro, que ¿ok? fue cambiarle la cara al equipo y cosechar la mayor cantidad de puntos posible ¿No? en medio de lo que se vivía y todo esto era ese el encargo, me parece que la cara del equipo cambió sí con nuestros altibajos normales de una liga como la nuestra pero en general me parece que la cara cambió y estamos trabajando en esa cosecha de puntos, nos quedan tres disponibles que independientemente del escenario que termine resolviéndose ahora que termine la, la jornada, los tenemos que ir a buscar exactamente con la misma vehemencia, con el mismo compromiso, con el ADN Guerrero, porque al final son puntos que, que independientemente que te meta repechaje repechaje, ¿no? son, son puntos para la porcentual, son puntos, eh, vaya, no es un, es un tema de profesionalismo, de... de de, de, de un cumplir que debemos tener y irlos a buscar de, de esta manera con esta comisión independientemente de que alcanzando, porque vuelvo, el, el encargo fue muy claro y, y estamos, hemos estado trabajando para eso, para cambiar la cara del equipo y recopilar la mayor cantidad de puntos posibles Continuamos de manera virtual con Jorge Domínguez, por favor Muchas gracias, profesor Fentanes. Un abrazo para usted, Jorge Domínguez, del relato de los campeones Podium Deportes. Bueno, hoy, hoy Santos logra sacar un punto, como bien usted menciona, importante, ya sea para cualquier índole porcentual o, o reclasificación. Eh, ¿Cuál es el objetivo a una jornada de terminar, profesor, en, en, el, en la interna, en Santos, en la directiva, en cuerpo técnico, jugadores? Si es verdaderamente pasar a reclasificación, y si en dado caso no se llega a lograr, eh, ¿usted lo vería como un fracaso para la institución el no, el no poder ingresar a, a zona final? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, el, el objetivo, como comenté acá con Cristian, ¿no? y, y el, el encargo específico que se nos dio es justo ese, no el cosechar la mayor cantidad de puntos. Estamos trabajando en... en en eso, ¿no? llevamos, llevamos 15, fueron dos los que se tenían en la, en la fecha 6 ¿no? y son importantísimos esos tres que están por disputarse, como dije acá, independientemente de para qué alcancen. Son, son puntos que, que nos pondrían en un torneo de 20, que si bien es cierto es, es una cosecha inferior a la que el, el club aspira, pero en medio de las circunstancias que se dieron y todo... Eh, habrían sido unos puntos que ¿no? insuficiente sí, el compromiso y, y este, este club está claro que está para estar en la, en la parte más alta, como tal lo hemos asumido y trabajado este cuerpo técnico, me parece que los jugadores en términos generales también lo entendieron así y nos pusimos a revertir una situación bien complicada, ¿no? Y, y vuelvo, el equipo está ahí mostrando este ADN Guerrero y peleando por, por sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Adelante, Fernanda Arellano. Gracias Aldo, profe, muy buenas noches, Fernando Arellano para Factor 4. Se tiene un fracaso, un pésimo torneo, eh, pues ya en este cierre, y Santos también se refleja mucho en la afición, ¿no? El enojo de la afición por lo que se obtiene, ¿cómo manejar este, pues, a la afición? ¿Qué decirles a ellos que están muy, muy molestos? Y sobre todo, profe, también preguntarte... Si notaste eh, que hubo discusión entre tus jugadores en el terreno de juego, el caso de, de Doria, Gorrearán, y, y por ahí Alan Cervantes, ¿cómo manejar también ese carácter de tus jugadores? Porque siendo sincero, el que peleen también no beneficia nada su funcionamiento. ¿Qué tal, Fernanda? En la cancha se habla como que es como se tiene que hablar. En la cancha, la gente de, de, del fútbol entiende que no hay oídos sensibles y se tienen que hablar las cosas. Yo prefiero 10.000 veces jugadores con temperamento y carácter que se hablen. De eso invitamos, de hecho, a que se provoque esa comunicación porque es la que te saca adelante. Porque en medio de esa discusión que comentas, que para nosotros se vuelven habituales, ¿no? el equipo termina empujando, trabajando, intentándolo. Entonces, no, no veo que causes una afectación. Respecto a lo que dices de la molestia de la afición, está, está obviamente en su derecho. También agradecemos ¿no? y aprovecho para decir a la gente que hoy trajo juguetes para el guerretón. Entiendo que habrá gente molesta, habrá gente que lo ve de otra manera. Como comenté ya aquí, Fernanda, ¿no? hay, dos, hay dos etapas. La primera ¿no? y esta segunda etapa que, que hemos trabajado fuerte, el cuerpo técnico institucional y yo, para modificar la cara y me parece que son dos versiones bien distintas. ¿no? Y, y nosotros enfocados en seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? tratando de que la gente se identifique y que la gente empuje y que nos siga respaldando como, como siempre lo han hecho cerramos con una última presencialmente Daniel por acá resultados partidos contrastándolo con el, esta primera fase de, de tu gestión en donde bueno casi todos son triunfos eh, hoy por cómo va el equipo te preocupa tu continuidad en el, en el puesto propio evidentemente se hablaba mucho de que, de que tú te quedarías no para el próximo torneo entendiendo los primeros resultados sin embargo con estas seguidilla, te preocupa eh, este, este tema? no Daniel no no eh, eh, te repito no lo asumimos el compromiso en una situación complicada ¿no? Creo que fuimos valientes en aceptar el, el reto, que no era nada fácil, no era nada fácil. Y, y lo hemos estado ahí empujando, sí, si sí, bien es cierto, lo, lo, lo primero fue muy alto, después vino este atorarse en, en, en coles, básicamente, en estos puntos, ¿no? quitando el partido de Querétaro, me parece es el, es el más bajo en cuanto a lo que estamos buscando. Los demás los hemos enfrentado, el partido de Monterrey, lleno de circunstancias, ¿No? El partido de Mazatlán también con mucha frecuencia de llegada sin poder, sin poder convertir y el de hoy pues totalmente diferente. Es decir, no, no, no metería, como he dicho el día de Mazatlán, no metería al mismo costal los seis partidos más allá de la ausencia de marcador. Bueno, a nosotros nos corresponde analizar las formas y, y analizar la cantidad de llegadas. Después sí los puntos ahí están, pero las, las formas han sido bien distintas en estos partidos que referencias. ¿no? Y, y hemos, insisto, buscado mantener esta parte de, de identidad, que a veces se te acompaña de más goles y de más puntos, y a veces, a veces no están así, y creo que es lo que ha sucedido ahora al, al cierre, hemos perdido la cantidad de goles que veníamos anotando, veníamos anotando más, ¿no? el balance defensivo medianamente también se ha conservado, pero nos ha faltado esa capacidad de definición, que fue la que nos permitió ganar esos partidos que referenciábamos. Les agradecemos a todos su presencia, en breve les estaremos enviando el video en alta calidad. Buenas noches a todos. Gracias.